Alguien lo dijo un día, creo que fue un gran modisto. Él dijo: La arruga es bella, yo con arrugas. Resisto Me gustan ver las entradas Mi frente se va creciendo Me gustan ver las ojeras Que los años van hundiendo Me gusta ver mis cabellos Grises nevados por el tiempo Me gusta ver que en mis manos Tantas arrugas van creciendo Me gusta ver que en mis manos Tantas arrugas van creciendo Pero alguien lo dijo un día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 Voy caminando y reposando Para llenar mis cartuchos Cartuchos llenos de vida De esa vida que aún guardo Se va yendo poco a poco Eso lo sé, y no me amargo se va yendo poco a poco, eso lo sé y no me amargo. Han pasado muchas cosas en tantos años de existencia, pero debo agradecerlo, me iré con limpia conciencia,